Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Ibelis y hoy vamos a hacer el reto de los spicy Noodle Challenge o los ramen picantes extremos de Corea, esos famosos noodles que se hicieron virales como para el 2017, pero yo lo voy a hacer ahora porque quiero intentarlo y quiero probarlo A mí me encanta el piquen, aunque tengo un poco de miedo que no va a ser tan picante Este también va a ser un video de reacción de otro youtuber haciendo el reto Yo voy ahora a la cocina a calentar mi noodle y vamos a comenzar con el reto Tengo mucho miedo de que va a ser demasiado picante Aquí me traje leche, por si acaso Una botella de agua Bueno, ya realmente está cocinado, como pueden ver Este es el paquetito, no se lo enseñé Y esta es la salsita y el anjonjoli, creo que O su yo no sé qué es esto Mira, yo no sé qué es esto Espérate, te vamos a echárselo porque no sé Esto es... Ah, ok Como nori con anjonjoli Vamos a echar la salsa. Ay, qué duro. Ok, sí. ¿Huele bien? Ay, que me da miedo. <ríe> me da miedo. A mí me gusta el pique, pero tengo miedo. Porque okay, yo creo que ya está todo mezcladito. Voy a utilizar como video de reacción el video de Karina García. Ella está utilizando mis mismos ramen que yo voy a utilizar, o sea, que voy a comer. Así que vamos a ver la reacción de ella y mi reacción. A ver si uy, me tengo manos para este ramen picante. What's up guys, today I'm doing the spicy ramen Oh my god. Voy a acelerarlo un poquito. Oh my god. No. So oh my god. Tengo miedo. Pero nada. Quiero intentarlo ya. Bueno, a mí me gusta un poco el piquen Vamos a ver si yo lo tolero Nada, vamos a empezar Voy a darle pausa mm, Tengo miedo mm. Oh my god Oh my god Wow She's just a girl and she's on fire Oh my god, es... Mm. ¡Uf! Uh, está picante. Oh my god. Está demasiado. Es demasiado fuerte. Mm. Es demasiado. Oh my god. Yo <coughs> no creo que vaya a comerme esto. Oh my god, es bien fuerte. Mm. Mm. Oh my god, demasiado. Mmm. Mm. Mm. Uh. Sabe bueno, pero... Oh, esto es extra picante, de verdad es extra picante. Estoy sudando. <risa> Mmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ah. Ah. Espero que esto no me caiga mal en el estómago. Oh. This girl is on fire. Es que empieza el pica suavecito y de tan fuerte que lo sientes todo de tu cuerpo. Uf, hasta calor. Uh. Hmm. Hmm. Ah. <risa> ¡No puedo! ¡Esto es demasiado de picante! <risa> ¡Oh! ¡My God! Uh. pero sabe, mmm. sabe buenísimo, pero es bien gigante. Mm. Sabe exquisito. Oh my god. Oh my god. Que me está aguando todos los mocos. Mm. Esto es más picante que el jalapeño. Y yo todo lo hago hasta jalapeño. Hasta ahí. Oh, que en mi boca me duele. Ahora, aunque ya. No perdón. Mm. Mm. No, pero es que mi boca me arde. Voy a buscar más leche. Realmente es demasiado picante para mí. No, no, no, no. Esto no lo tolero. A mí me gusta el pique, pero esto para mí es demasiado. Siento que me están quemando los labios. Siento fuego interno en mi cuerpo, para más decir. Tampoco dejo de tomar leche, me arde la lengua terrible. Mm. Me alde, me alde, me alde. Yo no puedo, no puedo. Mm -mm. Mm -mm. Es extra picante. Si te gustan las cosas más picantes que jalapeño, te lo recomiendo al 100%. Pero esto está demasiado picante. Ay, me alde los labios. Mm. Mm. Voy a terminar de ver el video de Karina. Así mismo, como ya está haciendo así mismo, me siento yo. Tal vez la hora que me hagan los labios bastante. Bueno, mis amores, espero que haya gustado este videito. No, si no les gusta el pique, no lo intenten. Es demasiado picante, además si te gusta el pique, me duelen los labios. Bueno, mis amores, hasta aquí dejo el video porque no... Aguanto este ramen picante es extremadamente picante, mega picante. Me no, los labios. Siento que me está quemando la lengua. Oh, siento fuego. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, suscribirte acá donde y un botón rojito. Y al like una campanita que es importante que actives para que no te pierdas ningún video. Y bueno, mis amores, si quieres más retos así como este, no olvides dejarme en los comentarios qué retos quieren que yo haga. Y bueno, mis amores, nos vemos hasta el próximo video. Bye. Entonces está demasiado, demasiado extra picante. Ya yo me he tomado más de una taza de leche y no se me va el pique.